explica esto de otra forma, en vez de decir participación ciudadana culpa filtración de narcotráfico en partidos no, eso no es cierto eso no es cierto, eso era al principio, al principio de la década del 80 ahora son los partidos que participan en la clase social del narcotráfico eso que están diciendo, participación ciudadana, es uno de, de los conceptos creados por Estados Unidos. No es el narcotráfico que atraviesa los partidos, son los partidos que van a la clase de narco, a buscar líder. Así que participación ciudadana, eh, que no es así, de que, que el narcotráfico va y penetre en los partidos. No, no, no, eso no es cierto. Los partidos andan detrás. Yo, había un candidato que los partidos llegaron, tres partidos al mismo tiempo, el partido reformista, el partido en ese entonces con cierta unidad no se había creado, el PRM andaba detrás, y el partido reformista y el PLD, detrás de ese candidato, que a la inversa, en vez de que el narco atraviesa los partidos, los partidos atraviesan la sociedad de narcotráfico. Ese concepto realmente lo voy yo a, voy a ver si hago un trabajo sobre ese concepto, de que no se trata que el narcotráfico está penetrando a los partidos, no, es que los partidos están penetrando. Lo que yo estoy seguro que los partidos no van a buscar una gente buena. Si van a buscar en Senoví a una gente buena, tenganlo seguro que no van a tratar de buscar a, a Elpidio, Hernández, mi amigo. Tratarán de buscar a alguien que tenga algún tipo de, de relación y que pueda costearse su campaña electoral. ¿Por qué creen ustedes que Miguel Guerrero, estando un empresario en Santiago, estando feliz, fueron los partidos que le cayeron atrás y lo hicieron hasta candidatos y lo hicieron hasta ganador a diputado Miguel Guerrero, el que agarraron ahora esta semana en Miami, o sea, que no fue él que penetró en el partido, el partido penetró en el poder económico que él representa. O sea, que eso es una forma prácticamente de sacar el, los partidos, como que los partidos son niñitos de teta. El que no cogea de un lado los partidos políticos, cogea del otro lado. Y quién, ahora, si hubiese sido 40, 50 años atrás, había que, los partidos Tenían que la gente tener un concepto de la seriedad elevadísima para poder ser candidatos. Pero después de la revolución del 65, aquí es candidato cualquier carajo. Y cualquier carajo te llega a una regiduría o a una alcaldía o a una senaduría o a una diputación. O sea, que aquí los partidos se relajaron. Los partidos se, se volvieron centro de prostitución, donde el carajo que tuviera más billete era el que daba más besitos. Una de, de las cosas que caracteriza a, lo, a, a los prostíbulos, a los centros de prostitución, es que allí el que tiene dinero se lleva los mejores besitos, Solamente uno puede convertirse en que da besitos y por eso se le pone el nombre de chulo. El chulo da muchos besitos siendo un carajo pobre que hasta vive alguna vez de la prostituta o por lo menos alguna vez se pone ella la bebida al chulo. En el caso de la realidad de los partidos, son el narcotráfico que lo buscan los partidos para que sean candidatos, porque ahí hay billetes. Ahí vamos a guisar todo, como dijo un amigo mío, a un, a, a un posible candidato, me dijo a mí, Manolo, yo estoy detrás que fulano sea el candidato. Porque yo no puedo tener un candidato tirapeo, si yo soy un tirapeo también. Tengo que buscar una gente que, por lo menos en campaña, me asista a mí y mi familia, esas son de las realidades que se dan aquí después de la guerra del 65. O sea, estamos hablando de 56 años. Eh? Que nadie me venga aquí a decir que eso fue de que, que Nalco fue de a partir del 80. No, ya después de la guerra de abril, el partido reformista Balaguer le, ca le caía atrás al tigueraje para que fueran candidatos. Tú tenías que tener una pinta un poquito de, de, de medio tigueraje para tú poder caer gracioso y llegar a la senaduría, a la diputación, a la alcaldía, a ser regidor y cosas así por el estilo. Eso fue parte de la estrategia tirada por Estados Unidos. No crean ustedes, es bueno que ustedes aprendan una cosa, que en política no hay nada improvisado, todo está estrictamente organizado. Ustedes ven la intervención de Estados Unidos en los países árabes después de la Segunda Guerra Mundial, eso fue lo que se trazó, cómo vamos a lograr que el capitalismo se mantenga sólido y cada imperio, como en ese entonces le llamaba el imperialismo ruso y el imperialismo de Estados Unidos, cada uno comenzaron a, a tirar ideas, cómo ellos podían sacarle ventaja, al poder después de la Segunda Guerra Mundial y qué se trazaron cada uno. Bueno, vamos a comenzar a meter a, a político al que menos sirva, o sea, que esa vaina, esa idea no es desde ahora, eso fue después de la Segunda Guerra Mundial a nivel mundial y por eso Estados Unidos invadió todos esos países árabes en base de colocar presidente títere, presidente muñeco. Presidente que no valían la pena, presidente rastrero, eso hicieron Estados Unidos. Hoy estuve viendo a una persona que es un pastor evangélico, pero yo le he dado seguimiento, que es Carlos Peña, desde que trabajaba en la Z, él es pastor evangélico, pero un tipo con una cultura extraordinaria. Carlos Peña que trabajó, él es pastor, teólogo y domina mucho la teología y yo lo vengo rastrando de hace 5, o seis o siete años, pero hoy vi la coherencia religiosa de ese tipo, hoy realmente sentí hasta una baja de un deseo de no seguirlo hasta viendo, pero nada, esa es coherencia religiosa que él es teólogo, es creyente.